El pensamiento de la mujer cuando está tejiendo se traslada siempre a la unidad de su pueblo, siempre la inspiración es la naturaleza, los elementos principales que nos rodean y, y eso es la, lo que queremos transmitir también, una historia de vida, historia de, de cultura, historia de, de tradición de nuestros pueblos indígenas. Soy pescador y artesano en madera. Pescador artesano porque pesco es pesca artesanal. Y soy artesano en madera ya que también elaboramos productos en madera, en artesanías. Para nosotros es importante tejer porque es una labor que nos han dejado nuestros ancestros. Dejar de tejer sería olvidarlos a ellos. Me siento orgulloso de ser parte de la siena, parte del mar. Pues aquí nací, soy colombiano del mandalena.